director de CB Consultores, es el licenciado Martín Bazán. Martín Querido, Ignacio, Rodríguez, saluda, Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto saludarte. Me Gracias, Martín, la por la gentileza. Bueno, ves estar hasta acá de causas pero porque tenés la, los tres distritos que votan mañana, que se están en silencio electoral, los cinco que votan el fin de semana que viene, que quisieron manejar el IPC también, pero les había tirado por la culata. Y hoy leí un informe muy interesante, que los cinco grandes... Tiene una situación muy comprometida para el gobierno, ¿no? Digamos, Cava, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Pero contame, ¿cómo estás? Pues debes estar arriba, ¿no? Porque tenés los tres de mañana, los 5 del que viene y después todo el barullo, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Sí, eh, para mañana, para los que no están en el mundo, o muy inmersos en el mundo de la política, vivimos en un país muy federal y, y por ahí te pasan los que no. Estamos en esto todo el tiempo. Mañana, por ejemplo, hay elecciones en Jujuy, Misiones y La Rioja. Dos, tres provincias muy distintas en un país tan federal. Bueno, a nosotros nos lleva un análisis específico de cada uno de los territorios. La semana que viene votan otros cinco distritos, eh, en donde hay que estar muy atento a todo lo, lo que va pasando y, y de cada uno de los candidatos. Eh, y para, para poder entender ¿no? la realidad, lo que nosotros hacemos es una radiografía social eh, de lo que pasa, eh, es muy importante, es imposible uno conocer todos los territorios en los cuales trabajo, por eso informarse y estar al tanto de todo eh, es, es muy importante, nosotros lo hacemos cotidianamente con distintos estudios que hacemos a nivel federal, porque intentamos hacerlo lo más federal posible, eh, pero igual de todas maneras siempre hay algún eh, dato que, que se puede escapar, así que bueno, ahora trabajando eh, en este año electoral eh, muchísimo para, para poder estar lo más fino posible en esta auditoría que es para nosotros, ¿no? Eh, que son las elecciones donde mostramos que, que, que los números eh, que hacemos son más, se asemejan a, a, a la realidad, ¿no? Muy bueno, me llegó un trabajo en la semana, ustedes siempre lo digo, están siempre en el campo, ¿no? Es impresionante, me llegó un trabajo pormenorizado, un nivel de detalle con unas preguntas realmente muy elaboradas, muy un muestreo, prácticamente una, un, un mosaico terrible, muy, muy bueno. Entonces te pregunto, ¿qué, qué, te, ¿qué podemos orejear para mañana? Y si queremos, podemos adelantar para el, para el fin de semana que viene. Y en definitiva, ¿qué te está mostrando la sociedad argentina, Martín? Bien, eh, la elección de, de mañana tenemos una provincia de Jujuy con un eh, Juntos por el Cambio que viene muy fuerte, eh, que hoy nosotros lo vemos 25 puntos por encima al candidato eh, Gustavo, eh, Carlos Adir que es el candidato de eh, Gerardo Morales, eh, recordemos que junto por el cambio en Jujuy viene haciendo en los últimos años muy buenas elecciones. Bueno, se da ahí una diferencia casi de 25 puntos con Rubén Rivarola del PJ y con eh, Alejandro Vilca. Este, la particularidad que se da en Jujuy es que el candidato de eh, del Frente de Izquierda de los Trabajadores presenta uno de los mayores índices de votación eh, que tiene el frente de izquierda a nivel nacional, ¿no? Eh, y le compite mano a mano ya al PJ eh, en una provincia importante como Jujuy, que también lo ha hecho eh, a nivel nacional y en las últimas legislativas. También Vilca ha tenido una muy buena representación eh, y hoy está compitiendo ahí por el segundo eh, por el segundo lugar, pero sí una provincia de Jujuy donde vemos una eh, reelección de, del modelo y del partido, más allá de que Gerardo Morales no se vuelva a postular, Carlos Sáenz representa esa idea de modelo eh, ideológico, Vemos tres oficialismos eh, muy fuertes, porque en la provincia de Misiones también eh, hubo Pasalacua pasa del Frente Renovador de la Concordia, que es el mismo partido que hoy gobierna, el oficialismo provincial eh, de Óscar Herrera Huat, también otorga una la encuesta que hemos hecho una diferencia de 34 puntos sobre Martín Arjol de Juntos por el Cambio en este caso el frente de Todos ya queda en tercer lugar también estamos hablando dos golpes duros ya para, para el frente de Todos en dos provincias es cierto donde no son las que las que mejor le va y por ahí en la provincia de La Rioja que es la otra provincia que se define en esta elección es Ricardo Quintela, gobernador de la provincia busca la reelección Hoy nosotros lo tenemos con una diferencia de 10 de, de puntos eh, eh, respecto a Martín Menem de La Libertad Avanza. Es el, la primera vez que escuchamos en esto o en este podio a La Libertad Avanza eh, que, que en la provincia de La Roja ha logrado tener una muy buena representación y que se ubica segundo eh, en, un, en un segundo lugar. Eh, al igual que Felipe Álvarez de junto por el Cambio, también muy parejos ellos, eh, pero la, la libertad avanza Y con eh, Martín Menem Podría estar logrando, logrando un segundo lugar En La Rioja Y una consolidación de Ricardo Quintela Como una reelección A gobernador de la provincia de La Rioja Tres oficialismos fuertes Que se podía prever que podía pasar esto eh, en, en cada una de las provincias Que eligen este, este mes Y un frente de todos Que se empieza a ver relegado eh, En algunas elecciones Ya lo habíamos visto es las elecciones de eh, Neuquén y de Río Negro, en donde quizás las alianzas provinciales empiezan a pesar un poco más. ¿no? El mostró que yo vi que me mandaste de CB de, de, de, de, fue muy, muy pormenorizado, muy detallado. Es muy pequeño la margen de error. Te, te, te comprometo con la, las próximas cinco, ¿no? El otro fin de semana, que en la semana intentaron la trapisonda, <ríe> así decir, que por. Por el tema del silencio electoral, iban a ser el lunes y no el viernes, Pelote, Borre, y algún despelote barro y dieron marcha atrás. Pero contame qué orejíamos del otro fin de semana. Bien, para el otro fin de semana eh, es un panorama similar al que eh, estábamos el que estábamos hablando recién. En la provincia de La Pampa, ¿Qué? un Sergio Cilioto eh, muy fuerte, que todavía no hemos terminado los informes porque los vamos armando. Eh, las últimas en los últimos días pero eh, también un oficialismo muy fuerte el frente de todos se empieza a ver relegado sobre todo con el sello de frente de todos no eh, esto de claro. las alianzas provinciales y poder ponerle otro nombre que muchos vayan con el sello del pj eh, hace que eh, eh, no se ponga hoy el nombre del frente de todos o no se involucre quizás a eh, las figuras que tienen una imagen negativa eh, tan importante en algunas provincias. Entiendo, por ejemplo, eh, la provincia de Córdoba, que si bien no vota la semana que viene, para tomar de ejemplo, una victoria del PJ en Córdoba no sería eh, para nada eh, simétrica al gobierno nacional o con un guiño al, al sello nacional, en todo caso eh, como una oposición y siempre se han mantenido eh, al margen. Eso mismo pasa en otras provincias que por más que eh, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, el PJ provincial va con un sello eh, distinto al del frente de todos que lograría una victoria importante en la provincia, casi eh, duplicando a, a Juntos por el Cambio. No lo hace ni con ningún sello nacional ni con a, ninguna vinculación a eh, alguna figura del gobierno nacional que tiene una imagen eh, muy mala en algunas provincias y ninguna ningún gobernador se quiere pegar a eso, ¿no? Rey la última, Martín. Eh... La madre de todas las batallas, ¿no? La, la, la Midway eh, o la Salomón de la Segunda Guerra en el Pacífico, que es la provincia de Buenos Aires en la elección. ¿Qué están, ¿Qué están levantando ahí? Todavía hay mucho por definir, fíjate que no se define quisieron, lo tienen de acá, lo tienen, hacer una operación con Cristina bastante, bastante grosera, tratando de instalarla, vos la habrás visto muy bien, eh, pero, pero si nos presentamos, ¿no? La, pues, falta mucho. Pero la madre de todas las batallas, ¿cómo viene ahí tanto a nivel provincial como nacional? Porque falta todo por definir ahí, ¿no? Bien, eh, sí, un escenario todavía incierto, eh, entiendo que las definiciones a nivel nacional van a, a hacer que se eh, eh, tomen decisiones sobre la provincia de Buenos Aires, pero sí entiendo que es una batalla eh, primordial, en donde el Frente de Todos va a intentar eh, retener ese distrito, eh, con Axel Kicillof que se va a volcar estrictamente la provincia de Buenos Aires, eh, en donde hoy en las encuestas quizás es el candidato más votado eh, de manera individual, eh, pero que Juntos por el Cambio podría, eh, con la suma hoy, obviamente jugamos con un escenario de paso en donde eh, hay varios candidatos, Santiri, pero también están los posibles candidatos de eh, Patricia Bullrich dentro de esa interna nacional de Juntos por el Cambio, eh, podrían superarlo por uno o dos puntos, incluso por debajo del margen de error hoy que nosotros estamos midiendo un empate técnico, eh, pero bueno, todavía queda por decidir yo entiendo que el, la mayor incidencia va a ser lo que se destina, eh a nivel nacional y eso va a tener una implicancia eh, a nivel de la provincia de Buenos Aires y ahí se van a empezar a decidir y a tomar decisiones importantes, entiendo que la posibilidad de resurrección del Frente de Todos partes de la provincia de Buenos Aires en el interior provincial la verdad que la imagen del Frente de Todos es muy mala y hay que ver también en la provincia de Buenos Aires la imagen de Javier Miley, eh, pensando estrictamente en lo nacional, un Javier Miley que viene creciendo mucho en la provincia de Buenos Aires, y creo que bueno un poco el discurso eh, de hace unas semanas atrás de Cristina, muy duro, eh, hacia Javier Miley, creo que viene eh, por esa lectura de esos números del crecimiento dentro de la provincia de Buenos Aires, en donde todos empiezan a pescar en un terreno eh, que el frente de todos tenía mucho, eh, por ganar y poco por perder, hoy parece que está perdiendo más de, de lo que gana y, y, y se complicaría, eh, desde los números hoy parece cada vez más complicado, ¿no? Martín Bazán, su director de CB Consultores, una de las más serias para mí en la Argentina, gracias por el trabajo que hacen todo el tiempo, por enviarnos los informes, que son realmente muy, pero muy apreciados por nosotros. Fuerte abrazo, buen fin de semana, vas a estar, eh, seguramente no vas a descansar y si domingo lo descarto, cero descansar, así que un fuerte abrazo y gracias.